Soy Israel Manger y en esta hora les voy a mostrar un tutorial de cómo ponerle el color de piel a una portada. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen cualquiera y que nos gusta la piel de esa persona y queremos ponérsela. Por ejemplo, yo quiero la piel. Me gusta cómo tiene la piel esta está, está joven y quiero ponérsela a una imagen o una portada de un video para YouTube, puede ser para cualquier otra cosa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, abrimos Illustrator, también lo pueden hacer en Photoshop. Vamos a archivo, vamos a irnos a buscar una opción que dice colocar, luego vamos a tomar la imagen, en este caso la tengo en descarga, la vamos a seleccionar, vamos a darle clic en colocar, vamos a pegarla aquí, vamos a ampliarla un poquillo, listo. Aquí ya tenemos la imagen. Entonces yo quiero este color de piel. Supongamos que quiero que quede. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a seleccionar ello. Luego vamos a dar clic aquí en esta opción que tiene por nombre herramienta cuenta gotas. Damos clic allí. Y vamos a seleccionar el color de piel que queremos tomar. Y listo. Miren cómo quedó este mismo color. Ya está lo tenemos aquí. Eso ha sido todo por hoy. Y espero que les guste el contenido No olviden de compartirlo en sus redes sociales Y hasta la próxima Ah, y lo que deben activar la campanita Para que les, llegues, les sigan llegando notificaciones De los nuevos videos que yo subo De hecho en el canal acabo de subir un video de este Y es este Te engaña tu pareja y entonces le está procesando Para la monetización Ahora le doy público y listo Para que también vayan a verlo Y hasta la próxima y chao